Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de los bonos en el país. Eh, buenas noches, Cecilia. Un saludo a toda la audiencia de este programa tan visto en todo el país. Hablemos de bonos, licenciado. Muchísimas gracias. Esta semana comenzó a pagarse. ...a lo que se estaba pagando, que era el bono Renta Dignidad... ...y también el bono Canasta Familiar para las personas mayores... ...porque se ha priorizado a las personas mayores el bono Familia... ...y esto ha generado un sinpin de interrogantes. Primero quiero un balance de estos primeros días y de esta última semana... ...en el pago de bonos, por favor licenciado. A ver, eh, nosotros estamos en este momento pagando el bono Canasta Familiar que es el primero con que empezamos eh, hace dos semanas y ahora estamos con el bono familia. Aquí lo que hay que dejar claramente sentado es que primero lo que hicimos fue, si ustedes se acuerdan, el bono familia iba para los, para los niños de primaria. Después abrimos para el ciclo inicial, después para secundaria y estamos en este momento ya en todo lo que es tanto colegios fiscales como colegios particulares también que se han incorporado con aproximadamente 3.200.000 beneficiarios. Esto ya que se ha empezado a pagar ya, y está funcionando muy bien. Por ejemplo, el día de hoy hemos pagado sin dejar los distintos bonos, el de renta dignidad, también canasta familiar que hemos pagado hoy día 25.053 pero hemos pagado aproximadamente 131 mil eh, beneficios de lo que es el bono familia que va a los estudiantes hoy día el sistema financiero que está funcionando yo diría muy bien no pensamos que estuviera que fuera a ser tan rápida esa transferencia de recursos tal como nos los pidió la presidenta, porque si ustedes se fijan en el tema de salud, efectivamente, durante 14 años no se tuvo eh, inversión en salud. Hemos tenido tres reuniones virtuales con todos los ministros de Economía y Finanzas Públicas de Latinoamérica y todos coincidimos en que la época dorada, los 10 años de precios altos, ...ningún país latinoamericano y bueno, ninguno del mundo estaba preparado para atender todo este tema del coronavirus. Y de esas reuniones virtuales entre los ministros que han habido, una de las, de los, de las peticiones y dolo, de los requerimientos... ...es que no nos alcanzan los recursos que tiene cada país y se ha solicitado a organismos internacionales, a países amigos que nos permitan tener fondos por los cuales usted pueda acceder. Definitivamente no están dadas las condiciones, eso lo hemos verificado con todos los ministros de Latinoamérica, todos tienen problemas, en este momento también, por ejemplo, otros están con problemas mucho mayores. Hoy Bien. día hemos pagado casi 200 mil Pagos a beneficiarios entre renta dignidad, entre lo que es canasta familiar y lo que corresponde al, al, al fondo familia. Vamos a comenzar a responder las dudas de la población. Entiendo que hoy eh, también como ministerio han tenido un primer contacto con la gente a través de Facebook Live, porque usted sabe que hay muchas interrogantes, porque han habido también varias interpretaciones al cobro de los bonos. Se ha priorizado a las personas de la tercera edad. Tengo una pregunta por aquí. Tengo una duda, el señor Javier, Guar Javier Guarachi. Los jubilados reciben un bono, que es su jubilación. La pregunta es, ¿recibirán algún otro bono? Porque la jubilación es de su propio dinero, es de su propia plata. Él no va a recibir porque ya recibe un beneficio del Estado. En este momento, si recibe una jubilación o una renta, no va a recibir ninguno de los bonos. Esas son las condiciones. Por ejemplo, cuando estamos yendo al bono universal, que es una sucesión que hemos tenido de bonos, donde hemos ido incorporando a los distintos sectores, primero los más desprotegidos, las personas adultas, que fue la primera. Aparte, también tuvimos las, las madres gestantes con el, el bono Juana Zurduy, ...y los discapacitados... ...esos son un millón doscientos mil... ...aproximadamente... ...ahora estamos con tres millones doscientos mil... ...a todos los jóvenes... ...menores de 18 años... ...y que están... ...en los tres ciclos... Eh, ...escolares... Eh, ...y secundarios... ...por lo tanto... Del sector, ...del sector privado... ...como también... ...del sector público... ...pero quedamos también con un sector que no recibía ningún tipo de bono. Por lo tanto, se crea el bono universal para cubrir el universo de todos los bolivianos. Y creo que en la sumatoria que estamos haciendo, estamos llegando aproximadamente a 10, 10.5 millones de personas. Porque en esto de la universalización del bono, era complicado cómo podíamos incidir favorablemente en la familia. Y lo que hicimos fue que el niño, el estudiante, es el factor de expansión eh, sin discriminación hacia los padres y hacia la familia. Porque cobra una divorciada, una casada, una madre soltera, uno que paga impuestos, otro que no paga, en fin, todo mundo entra en este tema de los 3.200.000 alumnos que van directamente a la familia. Y aparte, acuérdese que tenemos también el pago a 2.600.000 hogares del 100% del consumo de agua potable entre 1 y 120 bolivianos, que es el 77% de lo que son los registros domiciliarios. O sea, todo lo que se refiere a... a a registros domiciliarios son dos millones de hogares, Bien. también se paga el 100% y en menor proporción a los otros consumidores, arriba entre 301 y 500 y otros mayores. Con este universo que tenemos en este momento, siempre fue quedando aparte un sector informal, un taxista, una señora que no trabajaba pero que tenía algún negocio chico, y se creó el bono universal, universal bien. que son 500 bolivianos Y quienes no reciben ya el bono universal, porque en esto hay que tener también el tema de la equidad con todo el país. Beneficiarios del bono familia o que tenga hijos de, que reciba el bono familia o jóvenes adultos que reciban el bono familia. Los que reciben bono familia no no van a recibir el bono universal. Los beneficiarios directos de la canasta familiar. En este caso, por ejemplo, hay muchas dudas sobre si las que reciben el bono Juana Azurduy tienen acceso a la canasta familiar automáticamente, Cecilia. Las que tienen eh, el bono Juana Azurduy tienen derecho directamente a lo que es la canasta familiar. Y en el tema de los discapacitados tenemos también lo que son los eh, que tienen eh, un daño moderado y grave o muy grave. Cualquier tipo de dolencia que tenga grave, muy grave o moderada, tiene acceso directamente. Eh, ministro, ¿Sí? ¿Sí? perdón que lo interrumpa, porque hay una duda muy grande que se ha creado en estas últimas horas, también producto de algunas declaraciones, y efectivamente pues estamos hablando con usted, que es el hombre que ha elaborado la ley y efectivamente lo que usted diga es lo real. Bono universal, no van a recibir el bono universal porque ya van a recibir el bono canasta familiar las mujeres beneficiarias del Juana azurduy Bono universal, no van a recibir bono universal quienes reciban bono familia. Ahí me quiero detener, porque por ejemplo, vamos a ponernos de ejemplo. Mamá, recibo el bono familia como tutora de mis hijos, no puedo cobrar el bono universal porque estoy recibiendo el beneficio a través del bono familia, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, Porque el niño es el beneficiario y la tutora ya el efecto va directamente a la familia. Tenemos la pregunta y la consulta. Si uno de los dos padres cobra el bono familia, que es una consulta muy reiterativa esta noche a través de nuestros mensajes, ¿cobra papá o cobra mamá como tutor o tutora de los niños? ¿El otro padre puede cobrar el bono universal? Si no tiene ningún ingreso, sí lo puede cobrar. Bien. Pero si tiene un ingreso de cualquiera de los que están establecidos, en el decreto, por ejemplo, los servidores públicos de todo el Estado, trabajadores del sector público, privado, para lo cual se verificará con los aportes a las administraciones de pensión o el 2% también de la vivienda. Y aquellos que reciben pensiones o rentas, ya sea de jubilación, vejez o benemérito o viudez, tampoco lo reciben. Bien, entonces estamos siendo claros. No mujeres que reciben el bono Juana Zurduy. estoy hablando del bono universal. No personas que reciben bono familia, excepto que sea uno de los dos papás. Si es una mamá sola o es un papá solo y es tutor de los hijos, y los hijos reciben bono familia, el papá o la mamá en este caso no puede recibir. No para las personas que tengan discapacidad grave y estén inscritas en el sistema a nivel municipal. No los servidores públicos y no para las personas que reciben pensiones o rentas. ¿Así es, ministro? Así es, así es, Cecilia. Porque de esa manera estamos llegando a la población que definitivamente no tiene ningún tipo de ingreso y lo que queremos nosotros es universalizar el beneficio. ¿Los privados de libertad reciben el beneficio? Es otra consulta que nos están haciendo esta noche. Ellos sí tienen que recibir, siempre y cuando no tenga un hijo, lo mismo, califique igual. Porque en este caso no... El gobierno no quiere discriminar a nadie y puede también recibir el, el tema porque es un boliviano más y tiene el derecho. Bien, entonces, las personas que están privadas de libertad, obviamente ninguno va a poder salir a realizar el cobro. ¿Cómo lo van a recibir, ministro? A ver, eh, aquí yo, y te agradezco, Cecilia, la pregunta, jamás pudimos pensar que en el lapso de 10 días... ...hubiéramos pagado hasta este momento casi dos millones de, de beneficiarios. Era imposible porque el Juancito Pinto, por ejemplo, que eh, tenía un beneficio de aproximadamente un millón cien mil... ...tardaban mes y medio en pagarlo. Iban con los maletines de un lado al otro. Esta transparencia que pidió la, la presidenta Yanine Áñez para que llegue rápido a los, eh, a los beneficiarios... Es lo que nos ha permitido en este momento tener la posibilidad de contar con, y por eso pedimos paciencia, si estamos pagando 200 mil eh, bonos o beneficiarios que reciben los beneficiarios, quiere decir que no hay necesidad de ir a dormir a los bancos, por favor. Es, es desesperante para mí, para todas las personas, ver, por ejemplo, una persona adulta mayor haciendo cola a esa hora. Uh -huh. Entonces, en las inclemencias, pedirles la paciencia, porque de esta manera estamos llegando, a, en primer lugar, a un, a un nivel muy alto de eficiencia. Eh, queremos agradecer aquí a la banca estatal, como el Banco Unión, a la banca privada, y si sí tenemos problemas, Cecilia, porque hay lugares muy alejados. Pero queremos decirle que estamos organizando las brigadas móviles para que puedan llegar hasta la última escuela, hasta el último pueblo, hasta el último rincón del país. Y eso ya lo estamos coordinando con algunos municipios y también viendo con una ampliación de estas brigadas móviles para llegar a estos lugares. Por otro Pero lado, no hay fecha todavía, ¿no, ministro? No, porque no queremos recargar... Fíjese, son 3.200.000, por eso la progresividad que vamos dando. Yo creo que a partir, por ejemplo, del 27 de abril, ya vamos a pagar lo que es el bono Juana Azurduy, que es la canasta relacionada con, con el bono Juana Azurduy y canasta familiar, y también vamos a empezar con los discapacitados. Yo ahí tengo un tratamiento especial con los discapacitados porque yo la he sufrido. Yo tuve una parálisis del cuello para abajo el Guillén Barret que de jugar un domingo tres partidos de fútbol no movía nada del cuello para abajo el jueves. Y estuve en silla de ruedas dos años y el sufrimiento de mi familia. Por eso queremos que a partir del 27 vamos a organizar cajas especiales para los discapacitados que puedan llegar, no estén en inclemencias del tiempo, bajo ningún aspecto, y aquel que no pueda llegar, hay los teléfonos que pueden llamar para que el pago se haga directamente mediante estas brigadas móviles. Eso va a ser importante, pero no es ahora todavía eso queremos dejar en claro para la gente que nos está mirando. Las beneficiarias del bono canasta familiar, que en este caso son las madres y mujeres, y de las personas que tienen alguna discapacidad, recién van a poder comenzar a cobrar en el 27 de abril aproximadamente, no por ahora. Tengo una consulta y para que la despejemos. Una persona que está jubilada, que ya lo habíamos dicho, pero para que quede claro, una persona que está jubilada y recibe la jubilación, ¿va a recibir el bono universal, sí o no? No. No. No. no lo recibe porque tiene ya un aporte del Estado. ¿Y qué tipo de bonos recibe nada más que su jubilación? Seguimos con la jubilación porque hay otras personas que por el propio sistema no reciben y queremos llegar a la mayor cantidad de bolivianos que no están recibiendo ningún beneficio y todos, esta política y medidas que ha determinado la presidenta y que está haciendo seguimiento permanentemente, es por el esfuerzo del pueblo boliviano y el sacrificio que se ha tenido hasta este momento, Bien. porque no ha sido fácil y esa política, ella la ha incentivado y lógicamente se han hecho todos los esfuerzos para poder llegar. No pensamos poder llegar tan rápido, pero es un poco de paciencia. Esperamos el 27 con las Juanas Urduy, con los bonos de las Juanas Urduy, canasta familiar y discapacitados porque sí, ahí necesitamos también coordinar unas líneas especiales en los bancos de atención. Y para las personas adultas mayores, por favor, los que tengan problemas, porque muchas veces dice puede ir un pariente, pero un sobrino no puede ir. Tenemos el teléfono también que pueden llamar, el TENACIR está trabajando, la gestora está trabajando y vamos a comenzar con brigadas móviles para llegar a esos hogares, porque si estamos pagando 200 mil beneficiarios diarios, va a quedar poco a poco, van a ser menores la cantidad que vamos a tener a nivel del área rural y también en las, en las zonas urbanas que la gente no pueda moverse o no pueda llegar. Tenemos otra consulta, ministro, esta noche, por favor, en este caso el señor Horacio Jimmy Chávez, que nos pregunta, si le puede consultar al ministro, por favor, lo siguiente, soy profesional independiente, y si bien tengo NIT, porque este profesional tiene NIT, no tengo empleados a mi cargo y no capto ningún bono, ¿me corresponde el bono universal? Esta persona tiene NIT, pero no tiene empleados, debe ser consultor, trabajador independiente, es decir, vive de su trabajo y no está trabajando. ¿Le corresponde si, algún bono? Si tiene algún contrato, no le corresponde ningún bono. Si no tiene ningún contrato como consultor y no está en este momento percibiendo algún ingreso, lógicamente que puede percibir el bono universal. Y para los profesionales independientes, tomamos una medida de apoyo porque había mucha presión en el gobierno anterior hacia los profesionales independientes. Era una presión exageradamente en el tema impositivo, al punto que no podían descargar las facturas de lo que era salud, educación y alimentación de sus hijos o de la familia, lo cual nos pareció una barbaridad. Y hasta diciembre pueden presentar ese descargo de cuando ellos tienen un ingreso, tener también el RC IVA para poder compensar. Consultores en línea, tenemos NIT, estamos empezando a trabajar el mes de marzo... ...pero por la situación que se presentó, se suspendieron nuestras actividades... Eh, ...tienen un contrato aparentemente dice, con el municipio. ¿Podremos cobrar nuestros sueldos o podremos acceder a algún bono... ...ya que estos salarios provienen del fondo del IDH? Claudia Herrera nos consulta. Ese es un tema que lo maneja directamente el, el municipio. Si tienen un contrato firmado y algún no tipo de trabajo tiene que cobrar del municipio, porque es un contrato que se tiene que cumplir. No creo que haya fuerza mayor en eso hasta cumplir el contrato por el trabajo que hay, porque tampoco ha habido reducción, recién se va a notar la reducción del IDH en los municipios, en las gobernaciones, en el Tesoro, en, todo, en todas las instituciones, a partir aproximadamente de mayo con la caída del precio del barril de petróleo. Bien, tenemos otra pregunta, por favor, la vamos a compartir en este momento en pantalla. Como verá, ministro, muchísima gente está con muchas dudas y es muy importante lo que estamos haciendo esta noche. Despejamos las dudas que usted tenga en relación al cobro de bonos con el ministro de Economía. Hoy en Que No Me Pierda. Buenas noches, una consulta. ¿Qué pasaría si en una familia de cuatro papás que trabajan tienen sueldo? Madre ama de casa y con dos hijos. ¿La madre recibe el bono universal si el padre cobra el bono familia? No, eh... En este caso, si hay dos padres, uno es el que hace de tutor y que cobra de los hijos. Y si cobra de los hijos, ya no, ya no cobra el bono universal y el padre, si tiene ingreso, tampoco lo cobra. Así que aquí queda el beneficio de los dos hijos, que sí lo cobra cualquiera de los dos. Y sí. como tiene ingreso, sí, eh, como tiene ingreso, no cobra el bono. Cecilia, aquí yo quiero dejar claramente sentado un tema. Cuando hablamos de los bonos y cómo se están manejando, lo que estamos buscando básicamente es que la población tenga la facilidad de cobrar. Fíjese usted, hemos trabajado en línea 24 horas y están en línea, por ejemplo, en estos dos bonos, el bono familia, que también es una pregunta recurrente, si perdí mi carnet, si perdí eh, el carnet de identidad, ¿puedo cobrar? Tiene que apersonarse, o con el pasaporte o con su licencia. El CEGIP está en línea con los bancos, se hace la consulta directamente y se puede pagar. Eso porque no hay donde reponer el tema del carnet de identidad. Entonces, lo que se ha hecho también es facilitar y todos los mecanismos y conciliar con todos los bancos para que no deje de cobrar ninguno una vez que esté en la ventanilla. Soy una mamá y también soy estudiante. Recibiré el bono universal, otra consulta, de eh, Naret Asenap. ¿Recibirá ella eh, un bono nada más? que es el bono como mamá, imaginamos? Sí. Como ella es la tutora y es la que cobra, automáticamente queda en la base de datos porque el niño beneficiario final la beneficia a ella como familia. No le corresponde el otro bono universal. Hay muchísimas preguntas, ministro. Esta noche vamos leyendo una a una, por favor, también de las que eh, tenemos y le agradecemos la paciencia. Dice, eh, en el caso, por ejemplo de eh, buenas noches o sea, lo, volvemos a repetir los que cobran el bono familiar no cobran el bono universal no, entendamos y quiero aquí, mientras voy buscando otras preguntas porque hace mucha referencia a lo que había dicho el ministro de educación hace algunas horas y lo dijo aquí en el programa que efectivamente si cobraban bono eh, familia el bono de los chicos podían cobrar el bono universal esto ya queda claro esta noche con lo que está diciendo el ministro de economía que es quien maneja efectivamente las leyes de los bonos es decir, esto está clarísimo y otro tema también ministro Apelemos a la conciencia de la población, yo sé que hay mucha necesidad en este momento en el país, pero la necesidad que nosotros podemos tener personalmente, hay otras cientos de miles de familias en Bolivia que las tienen mucho más. Entonces. Si recibimos bonos, en el caso de que exista uno o dos hijos en casa, ahí son mil bolivianos. Dejemos también que efectivamente existan eh, otros padres de familia, gente que no va a recibir, por ejemplo, porque hay padres que tienen niños entre dos y los cuatro años y no van a recibir el bono, efectivamente, el, el bono familiar. Entonces, permitamos, si ya recibimos un bono, que otra gente también cobre. Eh, pa, Pasa un poco por un tema de conciencia personal allí, ministro, ¿no? Eh, Cecilia, creo que usted ha tocado el punto fundamental, el esfuerzo que está haciendo el estado boliviano para dar estos bonos, queremos pedir también las disculpas, porque fíjese que esto lo hemos tenido que trabajar en un mes, y hay infinidad de formas de hacerlo, si lo hubiéramos tardado más, hubiera sido un problema. Creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno Aquí hay albañiles financieros, tenemos los ingenieros. Yo le digo que, por ejemplo, el primer bono que lo tuvimos que hacer en cuatro días para empezar a pagar el viernes, si no me equivoco, por ahí en marzo, estuvo listo a las seis de la mañana, porque hasta ese momento todavía había que compatibilizar las listas para darle una total transparencia. Lo que queremos es que la población esté tranquila, está totalmente asegurado todos los recursos y es totalmente transparente es simplemente acercarse al banco no depende de nadie para que le paguen y se le paga directamente y hay errores Cecilia te agradezco les pedimos mil disculpas pero fíjense la manera en que se ha tenido que ir trabajando porque no es una situación normal, la presidenta conforme veíamos ...a nivel internacional el avance del coronavirus... ...cómo se iba complicando las cuarentenas... ...cómo veíamos también algunos casos como Italia... ...que no tomó las previsiones al principio... ...y posteriormente tuvo semejante desastre... ...donde justamente las personas adultas mayores... ...son las que más fallecieron en ese, en ese país... ...entonces para evitar todas esas cosas... ...y tener en este momento... ...más de cuatro bonos, más lo que es el tema de, la, de los impuestos... ...de la reducción de impuestos, de los créditos para las empresas... ...ha sido un trabajo excepcional el que hemos tenido que hacer... ...tienen que haber errores, vamos a tener algunas inconsistencias... ...los, la, los, refer, los datos son referenciales de, bene, de beneficios... ...si damos un número, no estén que fíjense que no es el número... Porque todo se ha hecho en función a una emergencia que era el tema del coronavirus que realmente puso de rodillas a las economías más poderosas y, las, y los servicios médicos y de seguros que se suponían eficientes en el mundo. Ministro, tenemos más preguntas, por favor, por aquí nos vamos a ir, vamos a revisar, tenemos muchísimas y quiero agradecerle a toda la gente que esta noche nos está escribiendo miles de comentarios, ¿no? Una consulta, bueno, ya lo del NIT lo dijimos, una persona que tiene NIT eh, y que ha aportado no puede, la persona que, que, que aporta o que tiene beneficiarios en realidad va a acceder a los créditos financieros, no va a recibir bono, ¿no? Eh, la pregunta, ¿cuándo van a pagar a la canasta familiar para las mujeres que reciben el bono Juana Azurduy? 27 de abril, lo ha dicho el ministro esta noche aquí. Una pregunta que es repetitiva y la estoy mirando. Sí, eh, personalmente una... Yo he recibido, por ejemplo, he ido como apoderada de mis padres o abuelos a cobrar un bono, que es el bono de la renta dignidad. ¿Voy a tener algún problema para poder cobrarnos, pregunta Dinet el bono universal? Sí, efectivamente, porque ese bono es... Básicamente, corresponde también al, a la relación familiar existente. Si ella tiene un ingreso, no va a poder cobrar tampoco el... el el bono universal. Ministro, pero en el caso, perdón que lo interrumpa, en el caso, por ejemplo, hay familias que no viven juntas, ¿no? Es decir, hay abuelos que viven solitos, papás que viven solos y les están pidiendo el favor a los hijos para no exponerlos. Y algunos hijos no tienen este, ingresos. En ese caso, ¿les afectaría cobrar el beneficio de sus padres porque se están haciendo solo el favor de ir a cobrarles, pero no tienen ¿sus? otro ingreso? En el, en el caso de que sea solo cobrante y no tiene ingreso, tiene sí el derecho ah, al bien. bono universal. Ah, bien, para que quede claro entonces, porque esa ha sido una pregunta muy reiterativa esta noche, ¿no? Eh, tenemos otra que por aquí dice, recién me retiraron del trabajo, ¿recibo el bono universal lo mismo? Sí, desde el momento en que él está desocupado, recibe el bono universal. Yo inscribí a mis hermanos al colegio, como tutora soy su hermana mayor, mi mamá cobra el bono familia y yo puedo cobrar el bono universal, la tutora no cobra el bono universal en este caso, creo que eso va quedando claro, ¿así es? Sí, va quedando claro, si la mamá eh, cobra eh, también debe tener, si es de más de 60 años, va a tener también una renta que es la que cobra, y si ella como tutora cobra de los dos hijos, no tiene derecho al bono universal. Tengo una hija con discapacidad y está inscrita en un centro de educación especial, ministro. ¿Puedo cobrar el canasta familiar y el bono familia? Dependiendo de la de de la de la discapacidad, si es moderada, grave y muy grave, puede cobrar el bono de discapacidad eh, por su hija. Y eso ya la inhabilita para el bono universal. Soy mamá y voy a recibir el bono familiar de mis niñas y estudio en un SEMA. Igual recibo el bono eh, familia, dice. No, porque en este caso si es mamá, ya recibe. Yo estoy respondiendo por usted, perdón, ministro. Pero vamos entendiéndole ya. Si está recibiendo el bono de sus hijos, en este caso ya no podría cobrar el bono personalmente porque es tutora. ¿Me equivoco? Eh, esa es, así es como lo decís, Cecilia. Muy bien, sí, porque hay que ir aclarando un poco las dudas. Y la gente que tenga preguntas vamos a ir respondiendo también nosotros, ¿no? Eh, um, por favor, una familia que tiene tres hijos mayores de 18 años, y bien con su papá y mamá, las cinco personas, ¿pueden cobrar el bono universal? Sí, efectivamente, si están, el bono universal es para personas que no tienen ingresos entre más de 18 años, de 18 años y un día hasta hasta los 60 años 59 59 años y menos de 60 sí puede cobrarlo. una persona que es nacionalizada boliviana tiene derecho al cobro de algún bono eh, eh, en este son, son muy pocos los casos que tenemos ahora porque el decreto dice eh, ser boliviano de nacimiento en primera instancia y en esta primera etapa no se los ha incorporado por ahora no, entonces, ¿no? Hoy fui al banco y no pude cobrar el bono canasta familiar del bono Juana Zurduy. ¿Cuándo se puede cobrar? 27 de abril. A partir del 27 de abril, por ahora, se está priorizando a las personas que son adultas mayores, es decir, quienes cobran renta dignidad. Tengo mi taller de soldadura. ¿Sí? Mi ENIT es una empresa unipersonal. Y no tengo obreros, no tengo hijos, no estoy trabajando por la cuarentena. ¿Puedo recibir el bono universal? Sí, lo puede recibir. Y aquí, eh, Cecilia, para aclarar, el bono Juana Azurduy se paga seis meses antes del nacimiento del niño y 18 meses, eh, 18 meses posteriores. Al tener el bono Juana Azurduy, automáticamente habilita para la canasta familiar. Así que el 27 puede cobrar, pero no inhibe de que en este momento... Ese es un Juan y que le dan mensual de los dos años puede irlo a cobrar. Lo que no puede cobrar en este momento es la canasta familiar porque todavía estábamos trabajando la base de datos con el Ministerio de Salud para evitar injusticias y también para evitar duplicación. Tengo dos preguntas cortitas que son preguntas muy recurrentes. Tengo un niño de tres años. Eh, y en este caso, ni mi esposo ni yo eh, tenemos trabajo y no vamos a recibir ningún bono. ¿Podemos cobrar el bono universal? Sí, lo pueden cobrar el bono universal porque tienen los niños que no se benefician y al no tener ingresos y no tener un trabajo, sí lo pueden cobrar. Mi hermana se graduó, y este caso lo hemos visto, aunque muy pocos, pero sí hemos recibido personalmente muchos mensajes. Mi hermana se graduó el año pasado a sus 17 años y este año recién cumple 18 el 27 de mayo. ¿Qué bono va a cobrar? Aquí hay un, un vacío porque al considerar mayores de 18 y no estar en el colegio, son pocos los casos que hay. Seguramente los vamos a tratar porque son mínimos, porque esos son, y fíjense usted, son los buenos estudiantes porque salieron en su tiempo, se adelantaron y en este momento no van al bono. Entonces vamos a ir analizando la situación y eso vamos a ver cómo lo solucionamos. Bien, ministro. ¿Se creará alguna aplicación? Y ya para ir agradeciéndole su tiempo, como si nada, ha pasado ya prácticamente 45 minutos de responder preguntas a toda la población boliviana esta noche. Y para nosotros, muchísimas gracias por la confianza. ¿Alguna aplicación eh, o, o, o la llegada, digamos, para que la gente pueda realizar más consultas? Tomemos en cuenta que recién se está pagando el bono familia, eh, se está pagando en el nivel secundario, que es la primera etapa. Van a seguir surgiendo las dudas y los casos especiales también, ministro, ¿no? ¿Sí? Cecilia, hoy día eh, está una hora también en, el, en la página del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Facebook, mediante el Facebook del Ministerio. Pueden ir mandando ahí a esa a la página del Ministerio. Se Están absorbiendo todas las todas las observaciones. Cecilia, yo quiero agradecerle a los medios, a usted, a todos los que hacen estas preguntas y que la población llega. Creo que es la mejor manera porque no somos perfectos. Yo le digo que a pesar de que hemos estado tratando de no tener errores, pero somos humanos. Por lo tanto, tienen que haber errores, posiblemente algunas injusticias, porque estamos beneficiando a 10 millones de personas con 7 o 8 medidas económicas distintas. Y la hemos hecho en un lapso de un mes. Por lo tanto, tienen que haber errores y ustedes, población, ustedes, televidentes que nos están viendo en este momento, nos ayudan con todas estas consultas. Tienen en los canales, ahí, por ejemplo, en Que No Me Pierda, siempre hacemos seguimiento a todo lo que son las preguntas. Y al ministerio también, porque yo creo que de aquí puede salir una política precisa, transparente, de apoyo a la población. Por lo tanto, es fundamental... Cecilia y le agradezco a, a que no me pierda, porque nos está dando luces de los errores que en esto de beneficiar cuanto antes a la población podemos estar teniendo. Y a propósito de esto, ministro, también hemos recibido algunas consultas en el sentido de deudas que tiene el Estado Nacional con la empresa privada, con algunas empresas privadas. Esto se va a pagar tomando en cuenta que hay muchas empresas que han ingresado en iliquidez producto de la cuarentena. ¿El Estado va a cumplir con estas deudas? Sí. Y Cecilia, aquí es bueno decir, en 14 años yo no conozco una carta de reclamo por deuda, pero cuando entramos, había, solo ABC tenía una deuda de 810 millones. Las hemos ido honrando y se van a pagar todas. Y el extremo del anterior gobierno que nos dejó deuda de la diálisis que tenían que pagarle a las empresas privadas, que las tenían desde febrero del año pasado sin pagar, también ya se están solucionando y en el tema de salud, todo lo que era con salud, el pago entre municipios, gobernaciones que arrastraban una deuda, también ya hemos cerrado a diciembre los pagos y vamos a ir pagando todas las planillas que estén respaldadas. Porque también en el anterior gobierno, y eso hay varios empresarios privados que sí, cuando trabajaban, se recibían más... Eh, más dinero como un avance financiero más alto que el avance físico, o sea, se le daba más plata de lo que construía entonces eso se está observando y también lo que se está haciendo es regularizar, pero la fe del Estado, y esa es una instrucción precisa que nos ha dado la presidenta Yanine Áñez va a cumplir con todos y cada uno de los pagos que están pendientes nos, ¿Y hay hemos, un plazo? Atrasado, nos hemos atrasado eh, un poco, pero es por esta revisión que hay y ya estamos comenzando a hacer los pagos respectivos ¿Y hay un plazo en este sentido? ¿Hay una prioridad también para el Estado Nacional para este tipo de pagos y estas deudas que hay con la empresa privada? Sí, lo que estamos haciendo es que las instituciones, más que todo en el tema de construcción, por ejemplo ABC que arrastraba, como le digo, esa deuda de más de 810 millones y ahora también ya estamos comenzando a revisar la parte que corresponde a estos dos últimos meses. Hay reuniones, hemos recibido las cartas de reclamos que son permanentes porque lógicamente estamos viviendo una situación bastante complicada, pero vamos a cumplir con todos los pagos que están pendientes en este momento. Muchísimas gracias, ministro, por habernos respondido a todas las consultas que le hemos hecho a nosotros y también a la población boliviana a través de Que No Me Pierda Esta Noche. Seguro que seguiremos en contacto. Gracias, ministro. Bueno, un saludo, Cecilia, y otra vez decirle, hay un sistema que funciona, mil beneficiarios diarios. Por lo tanto, no vayan en la noche a hacer cola, por favor, de acuerdo a su número de carnet, y vamos a seguir avanzando. Y como dice la presidenta Yanine Áñez, vamos a salir adelante con la voluntad del pueblo boliviano y con la bendición de Dios. Muchas gracias. Buenas noches al ministro Parada.